O sea que van a tardar una puta semana en cambiar el puto tambor de las monedas. Una semana. No es un amigo de Oscar. Se pasa todo el puto día aquí y no No ¿eh? tienes caso que chaval. Se pasan 12 horas ahí sentados. Sin hacer nada. Se van a la cama sin cenar cuando pierde su equipo. Hoy voy yo a la cama. Coge aire que te me vas a ahogar. Y esta noche salimos, eh. Esta noche. No me habías dicho nada. ¿Qué plantearemos? Vale, están llenos de creatividad. Si no se le da alas para que vuelen y la desarrollen, pues por algún lado tiene que salir. A ti qué pasa, ya. Mira, una... que está despechada. Traigo una no es que era, caer, ¿no?